Thank <laughs> you. Y como le comentaba extra micrófono, también es parte de del jugador, del propio ser humano, el buen comportamiento. Eh, cuéntenos cómo cómo es Gustavo en su casa, juicioso, le, le gustaba hacer oficio, hacía caso, o a veces se desorientaba un poquito y era rebelde, como todos los muchachos que hemos sido. Usted sabe que uno tiene una etapa que sí, sí. sí no dura. pero dura, dura. No, no, pero él en la casa, lo que uno le dijera todo el él nunca le, le, nos llegó a que nosotros los regañáramos y decirnos algo no mucha disciplina no no con todo el muchachos por el que están de estado nosotros es cierto. Bueno, pero entonces volvamos un poquito atrás. ¿Para qué le gusta el fútbol de la manera en que juega? Esto y lo otro. Es porque a usted también le gusta el fútbol. Cuéntenos un poquito de usted. Es decir, jugó al fútbol, ah, sí. hincha de quién es, sufre por su equipo del alma. Porque es que para poderle inyectar precisamente toda esa energía a su hijo. Sí, no, yo cuando joven también jugué en el equipo de, de ahí del barrio. Nosotros teníamos equipo, se llama Sporting Occidental. A ver si recuerdo algunos compañeros suyos. No, pues hay un muchacho que. Que le decían Cucarro por ahí en el barrio. Sí. Cucarro, que es finadito, bendito amigo. Y muchos más, no, no, es que hay. Uno que le decía Mené, que también o no le dicen. Sí, sí lo conozco. El negro también, el hermano de él también jugó conmigo. Eh, Rodolfo también, un hijo de doña Eneida, también. No hay muchos más. Sí, no, no. ¿Y usted jugaba de qué? Yo jugaba en el medio campo, yo jugaba o oh, delantero. ¿Y se desempeñaba bien? Sí, también. ¿Lo hacía mejor que Gustavo? Que no, pues... <risa> difícil, ¿no? Sí, sí, claro, no. Pero igual también usted lo, lo, lo, lo, en sus charlas le, lo orientaba y le decía, cuidado con esto, cuidado con lo otro, sí. hay que jugar de esta manera. Sí, claro. Nosotros siempre lo aconsejábamos que, que fuera... No, y se nos volaba también el hombre a... Sin permiso, sin permiso y... ¿Pero ahí en el pueblo? Sí, ahí en el pueblo, ¿no? cuando él no nos no, hacía caso, y se ponía llorando, se, se, se, se nos volaba el hombre, pero bendito a mi Dios, y le gustaba el con los grandes, con los grandes, lo quieren así con la edad, muy bonda, ¿eh? pues, sí, sí, no, el hombre tiene un llamo. Historia. Es decir, que no se le va a hacer difícil llegar a los mayores no. y enfrentar a los grandes del mundo. No, porque pues, eh, siempre le ha, gustado, le, le ha gustado hablar con los grandes. Eh, ya, estuvo, ya tuvo un ciclo con, con Lorenzo. Con el eh, profesor Lorenzo lo, ya tuvo un ciclo con él, entonces, y ahí lo está mirando. Creo que va para la elección mayor. Si Dios lo permite Claro que sí, Dios lo va a permitir con la fuerza espiritual absolutamente de todos los colombianos Lo va a lograr no solamente él, sino una gran cantidad de, de jugadores que están ahí en la sub-20 Y otros que se preparan para ser líderes mundiales Si sí, no, tienen ahí ahí tienen varios ya muy buenos hay, buenos, hay unos defensas muy buenos no Hay buena, hay buena camadita ahí para pa la selección mayor Muy bien, hincha usted de qué equipo colombiano? del Verde Deportivo Cali. Anda, vea pues. <risa> del Deportivo Cali. Yo del América, ambos del ah, Valle bueno. del Cauca. Valle, bueno. Sí, sí, me, me ha gustado, no, desde que estaba muy pequeño me ha gustado el Cali. Es cierto. Bueno, esa transición de la Victoria a Tuluá para llevar a su hijo precisamente al club de Gustavo Victoria, que es otro referente del fútbol colombiano, claro. ¿cómo se da y cuántos años pasaron para ello? No, no. Desde de la Victoria para llegar a Tuluá no, no, él llegó allá de los de los 14 años, como 14 años y medio llegó allá a Talento bebé. ahí fue el de, como le estaba comentando yo ahora, fue el proceso allá de, el primer técnico fue Jorge Zapata, muy agradecido con Jorge porque pues él fue la pieza fundamental y Jairo Martínez y muchos más, el profesor Julio, Julio que es el preparador físico. Y Gustavo, no, gente muy amable. Allá. Muy bien. Eh, Me va vale a hablará usted de un compañero de ahí de la Victoria que también es talentoso. Ah, sí, eh, Donoán Escobar. Gracias a Dios. Yo y gracias a Dios porque luchó también por él mi, mi persona y el señor Alonso Rojas. Luchamos y gracias a Dios eh, también está. Ahora va a jugar en Llaneros de Villavicencio. Ya me parece, hoy sábado hoy sábado Juegan en Tunja Y él fue convocado para el partido Bueno, le deseamos muchos éxitos A Donova Escobar eh, Talento también del municipio de La Victoria sí, De La Victoria, claro, ya van dos Y, y hay otro pelado muy bueno También, que, que también está en Talento UGB, que es Santiago Santiago Domínguez Que es un talento muy bueno también Y ese también ¿no? en, en unos días lo vamos a tener ¿tienes? jugando en profesionalismo no, y, no, y no está de más que todo esto ayuda a que los muchachos de diferentes regiones del país eh, se metan al deporte en cualquier disciplina para que no se metan por otros caminos y, sí. y, y, y, y, no, y no dañen sus vidas si nosotros eh consejar mucho a los muchachos, pues nosotros tenemos una escuela en La Victoria, como le estaba comentando yo a usted, eh, ya vamos a ajustar un año con la escuela, eh, tenemos 40 muchachos, hay unas niñas que también entrenan ahí, y el yerno mío que el, el, el que entrena, la escuela se llama La Victoria Fútbol Club. Ok, ¿cuántas escuelas hay en La Victoria? No, pues hay un muchacho, Jesse que también entrena ya que es un, un equipo que es de que las Águilas, pero lo de nosotros es la escuela parte de Don Toniel. Ok, y recién el patrocinio del municipio, de, del gobierno departamental, de, de, de las ayudas económicas de alguien. No, gente por ahí que nos ha que nos ha colaborado con implementos deportivos, pero lo que es eh, la alcaldía municipal no nos hemos recibido un, un solo balón, para mejor decirlo no otro. Bueno, Le, le pedimos a, al alcalde municipal de La Victoria que apoye estos talentos, yo creo que es, es fácil hacerlo, no sé, con, congregar las fuerzas vivas del municipio para hacer un bazar, alguna cosa y, y poder ayudar con implementos deportivos, con sudaderas, con pantalonetas, con camisetas, con medias a, a estos muchachos, porque precisamente de eso se trata, de lo que estamos hablando, de rescatar a todos esos muchachos que están por allí dando vueltas, que de pronto no, no, no tienen un, un destino el cual elegir, pues que opten por, por el deporte. No, nosotros pues nosotros lo único que, que hemos recibido ayuda es por el señor, el alcalde marcus Cardona, que es el que nos, la pieza fundamental de nosotros cuando comenzó Gustavo... Aira, tú lo vas a entrenar, pues él es el que nos da los pasajes, y otras personas más por ahí allegadas que también nos colaboran. Pero de la administración no, no hemos recibido nada. Ok, ¿desde cuándo viene ayudándoles Marco? No, Marco viene desde que él era alcalde y ahora nos está ayudando para la escuela que nosotros estamos constituyendo con todas las de la ley para sacar más muchachos, si Dios lo permite, porque ahí tenemos una camadita buena. Claro que sí, ¿cómo llama la escuela? La Victoria Fútbol Club. La Victoria Fútbol Club, pues le deseamos muchos éxitos a, a su director técnico, su, su yarro, ¿cómo llama? Giovanni Alexis Mora. Bueno, a Giovanni le deseamos muchos éxitos y que siga tal, sacando muchos más talentos, eh, no solamente para el deporte, el, el fútbol colombiano, sino internacional. Pues vea, ahí ya va uno, va para Alemania, ¿no? Si Dios lo permite, ya, ya ya es un hecho, ya para el Bayern del Cruzen, ya es un hecho, ya estás para y no terminar el suramericano y, y, y viajar para Alemania. Claro que sí. Ese, ese era el sueño de él cuando, cuando estaba muy pequeño, que llegar lejos y gracias a Dios lo logró. Así es. ¿Cómo recibieron la noticia en el momento en que le dicen que fue vendido precisamente a un equipo europeo? No, pues como nosotros estamos en Cali, nosotros estamos en Cali. Y pues ese día no jugaba a él porque estaba La música latina en su máximo nivel en una emisora, La Superior Estéreo, perfecta para ti.